...que la fundación eh, Manos Arrugadas, ¿verdad? Eh, estaba, recibiera, eh, se beneficiara con donaciones eh, de FOMPER como alegó allá en, la, en el día de ayer eh, Fernando Rosa. Manos Arrugadas, una fundación que es eh, presidida, por la esposa del periodista Daniel Cántara, Jani Paulino. <coughs> eh, yo quiero referirme a ese tema, y es que, por ejemplo, eh, cualquier fundación, Sergio Romero y Amigos Televidentes, que no, tuviese, que no estuviese ligada a Lucía Medina, Magali Medina, a Alexis Medina Sánchez, y, ese, y en ese entorno, no creo que tendría de qué preocuparse. Porque entonces yo voy a pensar, ¿a quién le creo? Cuando sale un listado donde eh, se describen las fundaciones que fueron beneficiadas por parte de Fonper en su momento, más sin embargo, pues Dani Alcántara sale eh, y tuiteó que de manera categórica diciendo que manos arrugadas no recibió eh, fondos. Eh, de Fonper ni ayuda, ¿verdad?, de Fernando Rosa cuando estuvo en, en Fonper. Pero eh, no creo que si estuvo en el listado no, si usted recibió una ayuda eh, por parte de Fonper y le está haciendo que pues son donaciones que son normales, eh, que, que lo recibe una fundación, si no se hizo de manera ilícita, de manera ilegal, pero no creo porque tiene que haber preocupación si la mencionó y si están en, en el listado. De manera que no creo que eh, haya debe haber preocupación por parte de la fundación manos arrugadas si esta fundación hace su papel hace su labor como fundación y se si funciona de manera legal no creo que tenga que haber ninguna eh, ninguna ningún tipo de preocupación así es que yo, yo creo igual que tú pero si tú me dices eh, eso seguro eso se hacía porque si hizo como dice Johnny Berenice, eh, el trabajo como estilo para Escobar él le dio él le dio también a gente buena Exactamente. Le dio a gente buena. Sí. Ahora, no, lo que no, pasa es sea, que a, a Víctor Luciel no, y a Sergio Romero sí. le daban una donación de 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos, 200 mil pesos pero a medida porque, le dan 58. Sí, porque yo me imagino Sergio, exactamente, pues si, si hubo operaciones, como es normal que se hagan, no creo que haya razón para preocuparse. Ahora bien, el hecho de que la magistrada Bernice haya destacado la manera de operar de Fernando Rosa cuando estuvo en el Fumper, ya eso es otra cosa. Y que entonces, lo que hay que entonces es demostrar precisamente eso. Hay 10, 30, 15 fundaciones que yo desvié 20, 15 millones de pesos, pero mientras tanto, para hacer otras cosas, que es la que están demostrando, se hacía se ese tipo de, de acciones. Pero, eh, lo reitero, no creo que deba haber preocupación, pero como tú dices, hicieron cosas irregulares pero ese tipo de acciones, dice bueno, son cosas buenas, porque están ayudando a una fundación que está haciendo una labor de beneficio colectivo. Eso en ese sentido no creo que haya ningún tipo de problema. Pero ahora bien, en otro orden, Sergio Romero y amigos televidentes, lo que sí puede estar eh, preparado este gobierno que recién inicia es para eh, saber que va a tener eh, de frente ahora y... Eh, eh, en la oposición como tal al Partido de la Liberación Dominicana, que ahora va a ser eh, cuantas cosas eh, le vengan eh, le lleguen verdad para enfrentar esta situación producto verdad de sentirse lacerado, de sentirse golpeado y de ello eh, catalogar y decir que esto es un asunto eh, eh, que va a ser una persecución política, que es un irrespeto, en fin, una serie de... de, de de, de nombre que ellos le han puesto a esta situación, que, que no obedece más, y como decía alguien, creo que era Fernando Peña, que decía que esto no es más que un reclamo del país que tiene dos o tres años reclamando que realmente las cosas se hagan como deben hacer y que se, se le ponga un costo a esta situación. Pero ahí está el PLD que ahora está en la oposición y es normal y es lógico que, que se recoja de una manera pues eh, se estructure ¿verdad?, eh, la dirigencia para entonces arremeter ahora eh, contra el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader. O sea que eso es normal que se dé, pero sí entiendo que el gobierno debe estar preparándose para responder ante esta eh, situación que está por venir en el ambiente político y social de la República Dominicana. Dominica. Eh, está ahí ya, ya eh, la conexión se ah, okay, perfecto si sí, tenemos adelante no te escuchaba bien mira eh, que yo estaba el, al final cuando, en el comentario que estábamos haciendo es que si usted está en esa lista y es una organización que tiene todo su, todo lo que le dieron está siendo distribuido a donde tiene que ir no hay problema o, o sea hasta la misma Medina si sí, esos cincuenta esos y pico millones se le dieron y ella lo tiene distribuido de manera que, que no que no llegaron a los bolsillos Por las ejemplo, de, por ejemplo, se recúsame, que esos millones que, recibió, que no fueran utilizados a través de su fundación para hacer doscientas y pico de casitas para entregarla sí. a, a, a a los a, a gente eh, pobre eh, a, a, o, o a familiares no a los no, con, con compañeritos de la base de, serio, con fines de proselitismo que es lo que se está alegando, es se o sea, eso no está bien no, ahora si tú claro. dices que es un proyecto de casitas para personas pobres, no importa que sea reformista que sea peledeísta, que sea perremeísta, no importa y si gasté bueno, 20 mejor. y me quedé con los otros, correcto, eso eso es, es otra, otra cosa. cosa, eso es otra cosa pero las fundaciones, tiene tienen la capacidad de hacer ese tipo de ayuda, ahora ese, ese dinero debe ser de, de eh, el, pli, el tener un, un conduce donde diga para qué fue ese dinero claro, y otras instituciones que, si tú, ves el listado, que Yo, si tú ves el listado que se publicó tú ves como instituciones públicas no, no, privadas, mucha, mucha eh, pública que y no. privadas pues eh, eh, tienen un acápite, un área para ese tipo no, de donaciones no, no, a fundaciones no. que hacen una labor eh, y, social no, y que, es que beneficia ah, a las colectivas. Eso, el, eso es lo que le estamos diciendo hay muchos suplidores del estado, no lo vamos a someter a todito, claro. porque se supone que los suplidores del estado, ellos daban daban eh, ganaban bajo, la, bajo una licitación, ¿verdad? Legal y, y constitutiva. No es que asumo que tal no todos no todos claro. no cumplían con, la, con las normas claro. establecidas bueno, en la ley. Sobre todo a los que le deben mucho que están quebrados, eso seguro eran serio. Sí. Muy bueno, muy serio. Bueno, vamos a ver entonces, José, y Mr. Edward, eh, algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que por favor acérquense.